Estamos en el mes del amor y les queremos compartir un cóctel que independientemente de qué mes del año nos encontremos Definitivamente el amor está en el aire y queremos disfrutarlo, queremos gozarlo Y nos da muchísimo gusto el día de hoy saludar a Jesús de Vinoteca ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido a Radio Switch Muy bien Elizabeth, muchas gracias y pues esperemos les guste eh, esta receta eh, pues que con mucho cariño se los enviamos y al mismo tiempo eh, darle opciones a nuestros clientes de nuevos cócteles con nuevos productos que están llegando al portafolio de Vinoteca este es uno de ellos eh, Beef Theater Ginebra Pink este, este es un ginebra de fresa un, un ginebra con mucho aroma mucha potencia en aromas dulces frutales y bueno vamos a hacer ahorita un cóctel este, muy adecuado tanto al mes de febrero como para cualquier otro eh, eh, fin de semana que quieran festejar con su pareja o incluso amigos en, en la playa o en, en la noche una reunión, está perfecto ¿no? para aquellos amantes de, del azúcar pues es, es una muy buena opción Así es amigos Vinoteca México hoy les presenta cómo preparar un cóctel romántico ideal para cualquier época del año y bueno, ¿qué necesitamos? primeramente vamos viendo los ingredientes muy bien, bueno, eh, en esta ocasión como les comentaba vamos a usar Ginebra Bifeder Pink. Eh, vamos a necesitar también lo que viene siendo jugo de, de cranberry, este limón, naranja, jugo de naranja y azúcar. En esta en esta ocasión eh, estamos utilizando azúcar con un colorante eh, rojo o rosa. Lo pueden para nada más para darle un poquito más de presentación a la copa. Y eh, ahora sí que uno de los ingredientes estrella es el algodón de azúcar, que ahorita van a ver de qué manera se prepara este cóctel. Prácticamente esos son los ingredientes. Y por último, nada más para dar un toque más de de, de, de, de, de, ilumina, de, este, de, de una imagen eh, mejor, es, vamos a utilizar pétalos de rosa, nada más para... Eh, es, es, es, es, este ponérselos en la parte de arriba, ¿sí? Oye, así o te dicen que sí, o te dicen que sí, no sí, hay no. manera de que no haya seducción con un cóctel sí. que incluye pétalos de rosa, azúcar rosada, y que incluye además algodón de azúcar, o sea, dulzura y amor a todo lo que da, y luego con esta presentación que la verdad me llama mucho la atención, pues el color está muy coqueto, muy femenino, sí, es, es, muy padre. es más, se me ocurre Jesús, que esto pues, digo, hablamos de cóctel, del amor, de de, de la seducción y la pasión, pero es que esto también es un cóctel que se me antoja mucho pues en general las mujeres consentirnos ¿no? claro, sí, exacto en una reunión de amigas, por ejemplo está perfecto, ahorita vamos a, a preparar prácticamente es un, un cosmopolitan, ¿no? por así decirlo un martini este, vamos a utilizar ginebra eh, y bueno, este, está muy, muy atractivo y muy divertido este cóctel, si, si quieres vamos, vamos abriéndolo y quisiera que igual tú también lo compruebes, tiene un aroma muy delicioso, creo que le encanta. Ay, huele riquísima, huele a fresa, huele fresa, a fresa. Mucho aroma, este, y bueno, vamos, vamos a comenzar, ¿no? Claro que sí, recuerden que Vinoteca México ubicados en Fluvial Vallarta, tres esquina de Plaza Caracol enfrente de las oficinas de Fluvial Vallarta, aquí sin problema de estacionamiento aquí se encuentra Vinoteca México, siempre con promociones para todos ustedes eh, a fin de mes, bueno siempre nos consienten con una venta nocturna promociones bastante atractivas y podemos también encontrar productos delicatecen para acompañar nuestra bebida nuestro cóctel, eh, vamos a encontrar desde cerveza artesanal que le he probado y está deliciosa eh, por supuesto pasando por vodka, whisky, tequila, ron, en fin, todos los licores que se puedan imaginar aquí los podemos encontrar una amplia variedad y por supuesto vinos también pasando por las diferentes nacionalidades y también en cuestión de precios podemos encontrar bebidas desde costos muy accesibles hasta por supuesto los que son así como los Supreme en este momento estás escarchando la, la copa con la azúcar. ¿Este azúcar hay algún lugar especial para conseguirla? No, prácticamente, bueno, eh, en este caso yo, yo, la, yo usé azúcar eh, normal. normal y le usé colorante prácticamente nada más para darle esa este, imagen, ¿no? Ese color, que lo cual pues le da mucha vista a la copa y recordar que siempre hay que hacer esto primero, ¿no? Antes del cóctel, eh, preparar las copas, escarcharlas. Y ¿Le pones algo a la copa para que se le pegue? Sí, limón. Limón como, en, sí, limón, como cuando hacemos una michelada, ¿no? Sí. Es. Ok. Es lo mismo. Ahora este, vamos a. Eh, voy a hacer las medidas para dos cócteles, pero es un, una onza o una onza y media de ginebra. En este caso voy a utilizar dos onzas. Sí. Posteriormente, media onza de jugo de naranja. Aquí vamos a usar una onza, so es media onza esta, uso una onza de jugo de naranja para los dos cócteles. ¿Nos puede servir como el, el típico vasito de shot, el vasito tequilero, un poquito Así para mí? Sí, el shot prácticamente es una onza. Oh, una onza y media, perdón. Okay. ¿Para no, que un poquito más abajo, amigo, si no va a salir cargado. Es, exacto, <risa> sí, muy importante. Y bueno, este... Y de jugo de cranberry vamos a utilizar una onza para cada cóctel. En este caso estoy utilizando dos onzas, ¿sí? Es importante mencionar que Beefeater está sacando varios sabores... Este es el primero que, con el que nos eh, re, que recibimos aquí en Sucursal Vallarta, pero ya también está en el mercado eh, Beefreader eh, Blueberry, que pues próximamente lo vamos a tener. Exacto, y pues también se pueden hacer otro tipo de cócteles, ¿no? Aquí se aprecian en la fotografía, ahorita tenemos el, el que sabe a fresa, el que huele y sabe a fresa, y aquí el, el Blueberry, bueno, pues... Ahora sí que también en color morado y que próximamente estará aquí en mi Y luego el toque especial y mágico de Jesús. Así es. Hay que chequear bien de manera que los hielos lo más que se diluyen, ¿no? Este, y el cóctel quede muy, muy frío. Se mezclen todos los ingredientes. Hay una técnica al hacer eso, me refiero a que no se, no puede ser así, no, yo los veo sí, que lo sí, hacen arriba y abajo. Con un, con un solo brazo, pero sí eh, arriba y abajo para que todos, eh, todos los, los ingredientes se mezclen de una manera uniforme, ¿no? Okay. Chicos, bueno, pues sí. si quieren impresionar a la chica, este estilazo definitivamente se va a ver muy, muy y este coqueto. Lo, lo más que puedan, ahora sí que... Eh, atraer en cuanto a sonidos, visibilidad, todo en un cóctel es muy importante. El sonido de los hielos, todo eso antoja a, a probar, ¿no? Este y bueno en esto las chicas también no si quieren impresionar a su novio, sí, claro. bueno te voy a preparar un cóctel mi vida que saben muchísimo de coctelería y pues bartender que la verdad eh, pues hacen un arte con todo esto claro. eh, en esta ocasión les comentaba se va a agregar lo que viene siendo el algodón de azúcar a la copa y posteriormente vamos a derramar la combinación Qué rico se ve cómo se diluye y se disuelve el algodón de azúcar parece, ¿no? Sí, bueno. y, y luego que lo dulcecito es lo más pegador, ¿no? Lo que más disfraza y lo que más este, pega. Ya se nos antojó aquí en Vinoteca México. Les decía un poco de pétalos de rosa. Esto, pues prácticamente es importante también la, el adorno que le pongamos a nuestras copas. La presentación es muy, muy importante. ¿No? Que se vea atractivo y no dejar nada más. Wow, un aplauso para Jesús, por favor. Porque realmente se ha lucido con este cóctel del amor. Y recuerden que esto no solamente en el mes de febrero, en cualquier época del año, con cualquier pretexto. Si está solito viendo tarde de películas, bueno, pues se pueden preparar esto y consentirse. Si están en pareja con los amigos, en una reunión con las amigas, con la familia, ¿por qué no? También se puede preparar. Y finalmente nosotros podemos encontrar aquí en Minoteca este eh, b y actualmente, el día de hoy, sí hay promociones. Sí, eh, si ustedes buscan en la página de Instagram de Vinoteca, en, eh, tenemos esta dinámica en la cual eh, estarán participando para un viaje en globo el 15 de febrero. Es importante, eh, vean las bases en Instagram de Vinoteca. Ahí van a encontrar lo que Beefeater y Vinoteca les está obsequiando por 14 de febrero. Está bastante atractivo, bastante padre. Eh, las bases son muy fáciles, las instrucciones vienen muy muy bien explicadas. Y bueno, aparte de que es una dinámica con tu pareja, y pues aprovechando este fin de semana ¿no? Así es, pero bueno recuerden que independientemente de esta dinámica que ya tenemos pocos días, ustedes pueden volar con esta bebida en cualquier época del año, así que muchísimas gracias Jesús desde Vinoteca México Muchas gracias y pues esperemos si les haya gustado ese cóctel inténtenlo en casa, eh, hagan sus cócteles, hagan sus mezclas y pues ahora sí que prueben un poco más del portafolio de Vinoteca. ¿Cómo se llama el cóctel? Este se llama Candy Floss eh, Cosmo. Okay. Sí. Candy Floss Cosmo desde Vinoteca México a través de Radio Switch. Muchísimas gracias, nos despedimos.